A todo público, Noticiero Ciudadano. Ecuador entregó 500 créditos a pequeños y medianos productores agrícolas. Personas privadas de libertad recibirán herramientas y tecnologías de la información como parte del derecho a la comunicación. Ministerio del Interior entregó la nueva unidad de atención ciudadana en el Parque Samanes. Y en lo internacional, Egipto sufre uno de los peores atentados de su historia. Amigos, amigas televidentes, muy buenas noches. Gracias, como siempre, por acompañarnos en la emisión estelar de su noticiero Ciudadano para este viernes 24 de noviembre. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con el desarrollo de la información. El presidente de la República, Lenín Moreno, junto a su esposa, Rocío González, la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, entre otras autoridades, participó en la presentación del proyecto No te quedes de brazos cruzados, en el, esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Nos queremos vivas, libres y sin miedos. No te quedes con los brazos cruzados, es el nombre de la campaña que promueve la gobernación del Guayas como parte de las acciones del gobierno nacional para generar estrategias que ayuden a combatir la violencia de género. Reiteramos que esta es una lucha de todo un gobierno, el gobierno de todos, cuyo anhelo es toda una vida sin violencia. En el lanzamiento oficial de esta iniciativa desarrollado en la ciudad de Guayaquil participó el presidente de la República Lenín Moreno, junto con su esposa Rocío González e Irina Cabezas secretaria técnica del plan Toda Una Vida Rosana Alvarado, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el gobernador de la provincia José Francisco Ceballos En su intervención, el primer mandatario expresó su preocupación por las cifras que se registran en el país por violencia de género. Realmente es inconcebible, realmente inconcebible, que en pleno siglo XXI el mundo todavía no haya logrado erradicar la violencia contra las mujeres. Cada día muere alguna madre, alguna esposa, alguna hermana, alguna hija o alguna amiga cuyo único delito, y óigase bien, cuyo único delito ha sido nacer mujer. El jefe de Estado anunció que el gobierno trabaja en la elaboración del nuevo Plan Nacional de Erradicación de la Violencia que consta de tres ejes, prevención, atención y protección y reparación. No podemos justificar bajo ninguna circunstancia más muertes. Nuestra obligación como sociedad es reaccionar con la firmeza que amerita, sin ninguna tolerancia y jamás, jamás con encubrimientos es indispensable atender de forma oportuna y especializada los casos de violencia, articulando acciones entre la función ejecutiva, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía. Hemos planteado además la creación de un fondo para reparación de víctimas producto de feminicidio, porque la reparación no es solo indemnización, debe considerar la rehabilitación y también garantizar que un evento de esta naturaleza no vuelva a repetirse jamás. Vamos a fortalecer las capacidades de los operadores de justicia para que en las sentencias consideren indispensable la reparación. Por su parte, la ministra Alvarado presentó cifras que evidencian el alto índice de violencia de género que existe en Ecuador.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 No esperes el primer golpe. No te quedes de brazos cruzados. Guayas, no ni una menos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y en este mismo tema les contamos que funcionarios y diplomáticos de Cancillería se movilizaron contra la violencia de género. Esto como parte de las actividades que realiza el gobierno nacional en conmemoración al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. No existe límites para cumplir tus objetivos. Cientos de funcionarios y diplomáticos de Cancillería participaron en una concentración en el Palacio de Najas para expresar su respaldo a la lucha por la completa erradicación de la violencia de género. Con globos y prendas de color naranja, los funcionarios de esta cartera de Estado se unieron a la campaña No te quedes de brazos cruzados, que impulsa el gobierno nacional para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se recuerda cada 25 de noviembre. Frases como terminar con la violencia de género es tarea de todos, corearon los servidores públicos durante este encuentro, que forma parte de la Cruzada Nacional en contra de cualquier tipo de violencia, y en especial contra las mujeres, y a la lucha internacional para evitar que continúe la impunidad en estos casos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y el circuito Toda una Vida sin Violencia es el evento que la Presidencia de la República realizará este domingo 26 de noviembre en el Parque Bicentenario de Quito. En este circuito pueden participar todos los ciudadanos y en el siguiente reportaje le contamos cómo inscribirse. Eliminar todas las formas de discriminación, violencia y acoso es el objetivo de la Presidencia de la República, junto a los Ministerios del Deporte y de Justicia, a través del circuito Toda una Vida sin Violencia, una estrategia totalmente diferente que integra toda la familia y busca sensibilizar a la sociedad sobre los temas de la violencia hacia la mujer. Es por eso que les invito al circuito Toda una Vida Sin Violencia, una mañana lúdica y deportiva para juntos encontrar la solución a la violencia de género. Este circuito que se desarrollará este domingo 26 de noviembre es totalmente gratuito y los participantes deberán formar equipos diversos e inclusivos de cinco personas para que realicen un recorrido de tres kilómetros cumpliendo diferentes retos. Circuito Toda Una Vida Sin Violencia, una mañana recreativa, divertida y familiar. Domingo 26 de noviembre, Quito, Parque Bicentenario, de 9 a 14 horas. Esta actividad que se realizará en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, contará además con la presencia de artistas nacionales como Pamela Cortés y Daniel Betancourt. Sin embargo, las cifras de violencia contra la mujer van en aumento y necesitamos informarnos, involucrarnos y sensibilizarnos con esta triste realidad. No lo olvide, si usted quiere participar de este evento podrá inscribirse ingresando a www.todaunavidasinviolencia.com Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema para contarles que el Ministerio de Telecomunicaciones suscribió acuerdos de cooperación interinstitucional con los representantes de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador y empresas telefónicas. Esto con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre los sectores público y privado en beneficio de la sociedad. Este viernes 24 de noviembre se desarrolló el Cuarto Encuentro Nacional de Gestores y Facilitadores 2017, con el propósito de presentar temáticas vinculadas con la integración de las tecnologías de la información y comunicación y su uso efectivo en la sociedad a través del proyecto Infocentros Comunitarios, como agentes de cambio para el proceso de desarrollo económico y social de la población. En este encuentro, el ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León, suscribió convenios de cooperación interinstitucional con los representantes de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador y con las empresas Claro y Telefónica con el fin de fortalecer el trabajo conjunto entre los sectores público y privado en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Seguimos trabajando con, eh, con el gerente de los impocentros y las demás autoridades y por lo tanto pues, hemos llegado a algunos acuerdos en donde los infocentros sean un punto de encuentro para que nuestros compañeros con discapacidad visual realmente sean facilitados por ustedes, amigos. Además, en el evento se reconoció el trabajo de gestores y facilitadores de la Red Nacional de Infocentros provenientes de todas las provincias del país y quienes están capacitados en tecnologías de información y comunicación para atender a los ciudadanos en los más de 800 centros que funcionan a nivel nacional. Muy amables a todos y cada uno de los gestores y promotores de los infocentros que son el alma de este proyecto. Contamos actualmente con 829 infocentros y 25 mega infocentros, cuyas parroquias rurales y urbanos marginales alcanzan una cobertura poblacional de más de 6 millones de habitantes en 23 provincias de nuestro país. Los infocentros comunitarios son una herramienta tecnológica eficaz para la enseñanza de los estudiantes y para apoyar a los pequeños negocios o emprendimientos por medio del uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación. Tenemos un proyecto que gracias al Infocentro se ha convertido ya en una microempresa. ¿Por qué razón? Porque en las áreas que nos han dado de digitalización, el, el TIC negocios, las páginas que nos han enseñado para manejar las herramientas de gobierno, ha sido una excelente ayuda. Teníamos un producto excelente con una calidad súper grande, que es un vino que hacemos nosotros de Borojo. Más o menos no teníamos experiencia como 10 años, pero no pasaba de eso, ¿no? Gracias a la capacitación que tuvimos en el Infocentro y el acceso a Internet. Nos ha ayudado tanto para poder fortalecer este emprendimiento y ahora poder llegar a muchas personas. En mi caso, como es el Infocentro Santiago de Quito del Cantón Colta, provincia de Chimborazo, estamos realizando pequeñas artesanías en bisutería, con el fin de, de ayudar a la población, a los chicos, a los adolescentes, para que puedan tener sus propios ingresos y puedan ayudar a sus, a sus padres de familia. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.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 Inicio de Espacio Promocional Loja, Loja, ¿qué decir de Loja? ¿Se ha dicho tanto ya? ¿Decir, no sé, que es la capital cultural del país y una de las de Sudamérica? No, creo que eso no basta Pese al dicho local, el que no toca la guitarra puede cantar una canción El que no canta una canción puede escribir un verso El que no escribe un verso se lee un libro Pese a este dicho local tan certero, esto no basta para describir a Decir que debe su riqueza a su privilegiada posición geográfica entre las ciudades mineras de oro de Zaruma y Nambija, a llegaba todo el oro que se conseguía en sus alrededores. Esto hizo que durante una época fuese tan importante como Quito o Guayaquil. Pero no, creo que ese dato tampoco hace justicia a la ciudad de Loja. Ya sé, ya sé. Tal vez sus bellezas arquitectónicas, su puerta de la ciudad, su catedral e iglesias nos ayuden a describirlas. Eh, pero no, tampoco. Ya son famosas y dignas de competir con las bellezas arquitectónicas de cualquier otra ciudad. Sus valles, claro, todo lo que rodea Loja, sus valles. El de Malacatos o mejor, el mundialmente famoso de Vilcabamba, donde las personas simplemente viven más. Y está lleno de gringos de todas partes. O mejor aún, si se puede, los balnearios que rodean a Loja. Eh, por ejemplo, los que hay en Zamora, llenos de cascadas. Pero no, tampoco le harían justicia a Loja. La verdad, la verdad, por mucho que te contemos, hasta que no lo veas, no te vas a enterar. Simple, el que no conoce Loja, no conoce Ecuador. Fin de Espacio Promocional. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que el Ministerio del Interior entregó la nueva unidad de atención ciudadana en el Parque Samanes. Esto como parte de un sistema articulado para brindar seguridad a la ciudadanía.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 El ministro de Agricultura y Ganadería y presidente de Ban Ecuador, Rubén Flores, entregó personalmente cuatro de los primeros 500 créditos a pequeños y medianos productores agrícolas que acceden a esta iniciativa con la presentación de su cédula de ciudadanía como único requisito. El banco le da un incentivo por ser un buen cliente y un buen pagador simplemente con presentar su cédula de identidad. Esto como parte de un plan de reconocimiento a los pagadores cumplidos a través de su registro en una base de datos. Para ustedes lo importante ha sido cumplir con el banco, ¿sí? Y no ha habido ni sequías, ni inundaciones, ni plagas. Ha habido un trabajo absolutamente responsable con relación a su actividad. Y creo que eso tiene que ser premiado. Tenemos que cambiar esa cultura de premiar a los que no pagan. A nombre de los agricultores beneficiados, Luis Herrera, productor de arroz de la zona de Daule, manifestó que este es un incentivo importante para el desarrollo de los pequeños productores. Oban van a Ecuador con este dinero, puedo administrar bien mi cosecha y tener una excelente cosecha al, al final de mi ciclo. Para el mes de mayo las colocaciones de créditos alcanzaron los 50 millones de dólares, mientras que a octubre la gestión crediticia alcanzó los 75 millones de dólares. La meta, según el ministro Flores, es llegar a entregar créditos por 100 millones de dólares anuales. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, la provincia de Chimborazo realizó un cineforo con la participación de jóvenes y autoridades. Veamos los detalles en la siguiente nota. En el auditorio de la Universidad Nacional de Chimborazo, se realizó un cineforo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aquí participaron varias autoridades de la provincia, entre ellas la gobernadora de Chimborazo, quien fue la encargada de dar la bienvenida. En la actualidad la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo. Es por eso que se busca concientizar al país para que esto no siga ocurriendo. El 5 de agosto le acompañamos al señor presidente Lenin Moreno Garcés a entregar personalmente la ley contra la violencia de género, la que se está debatiendo en la asamblea y que recoge toda la normativa legal para que la sociedad sepa que estamos protegidos y que es una ley de cumplimiento y de estricta eh, accionar de toda, la, de toda la población ecuatoriana. Los asistentes, en su mayoría jóvenes, participaron con sus interrogantes sobre el tema. Con la proyección de una película y la participación de varios exponentes, se dio por finalizado este cineforo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y con el fin de garantizar guías turísticos de calidad, el Ministerio del Ramo ha iniciado el proceso de certificación de guías en el Austro del País. Le contamos más en el siguiente reportaje. Garantizar la actividad turística con guías certificados es uno de los objetivos del Ministerio de Turismo. Por eso, en el Austro del País se realizará el proceso de evaluación a los profesionales que busquen la competencia laboral de Guía Nacional de Turismo. Las evaluaciones las realizará la Corporación Qualitur ...el Instituto Tecnológico Internacional ITI y el Centro de Formación Profesional GTH... ...como los organismos evaluadores de la conformidad. Esta actividad se cumple como parte del proceso de certificación a guías nacionales de turismo... ...un trabajo conjunto entre el Ministerio del Ramo con la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales CETEC. Quienes opten por la evaluación deberán rendir dos pruebas... La primera es práctica, que consiste en un examen de casos, es decir, desarrollar un full day en la ruta gualaceo chordelec Parque Nacional Cajas y la ruta Ingapirca-Cuenca. La aprobación de esta prueba debe ser del 100%. La segunda es la teórica. El postulante deberá responder 60 preguntas de un banco de 200, para así aprobar con un mínimo del 70%. Es importante mencionar que los casos prácticos fueron desarrollados por especialistas del Mintur y revisados y validados por la Asociación de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador. Luego de este proceso de evaluación, los profesionales serán reconocidos por el Ministerio como guías nacionales. Con estos documentos, los beneficiarios podrán laborar libremente en las zonas establecidas dentro del territorio nacional. Los interesados deberán inscribirse con los representantes de los organismos evaluadores de conformidad, contactándose a Corporación Qualitur con el Dr. Iván López, al número 22257533, al Instituto Tecnológico Internacional ITI con Daisy Chakinga, al contacto 098-31-4493. Y al Centro de Formación Profesional GTH con el licenciado Hugo Benalcázar, al número 099-6020-193. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En las noticias del mundo les contamos que más de 230 personas murieron en un ataque a una mezquita por hombres armados este viernes en la región egipcia del Sinaí. Les contamos estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Al menos 235 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas en un ataque perpetrado este viernes por la mañana contra una mezquita sufí situada en la ciudad de Alaris, en el norte de la península del Sinaí, en Egipto. Los atacantes colocaron artefactos explosivos de fabricación casera alrededor de la mezquita Al-Raudá y los hicieron detonar a la salida del rezo del viernes. Fuentes de seguridad egipcias aseguran también que tras las explosiones los terroristas dispararon a las personas que intentaban escapar de la mezquita. La presidencia del país ha declarado tres días de luto y al Sisi, el presidente egipcio, se ha reunido con el Consejo de Defensa Nacional. En una alocución transmitida poco después por la televisión oficial egipcia, el presidente ha prometido que el ejército y la policía responderán a este acto, dijo, con una fuerza brutal y que se vengarán por las víctimas de este ataque para recuperar la estabilidad. Al Sisi también ha dicho que este atentado solo los hace más fuertes para luchar contra el terrorismo. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron inmediatamente varios equipos médicos y 30 ambulancias. En la región del norte del Sinaí opera justamente la rama egipcia del grupo yihadista Estado Islámico, que se ha atribuido la mayoría de los atentados ocurridos en los últimos años en el país. Desde el pasado mes de diciembre, Egipto ha vivido varios atentados perpetrados contra los cristianos coptos y el país se encuentra de hecho desde la pasada primavera en estado de emergencia. Las reacciones de condena a este ataque tanto desde dentro de Egipto como desde el exterior no se han hecho esperar. El ataque ha sido condenado por el líder de la iglesia ortodoxa copta, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas, entre otros muchos líderes internacionales. Emerson en Nangagua, el nuevo hombre fuerte de Zimbabue, ha afirmado que la creación de empleos será la prioridad de su política económica. El presidente interino tiene muchos frentes abiertos. Además del elevado gasto público, deberá corregir un régimen de divisas insostenible y acometer ambiciosas reformas para que los inversores internacionales regresen la Obviamente hay algunos fundamentos económicos que deberán abordarse y espero que el gobierno lo haga. También espero que tengamos una mejor economía. El paro afecta a más del 80% de la población activa. Se estima que unos 3 millones de ciudadanos emigraron a la vecina Sudáfrica y decenas de miles lo hicieron a Gran Bretaña. El resto, como Colette Marimo, ingeniero de formación, lucha por sobrevivir. para poder complementar mis ingresos, no son buenos tiempos para las empresas. Básicamente estoy tratando de poner comida sobre la mesa para mi familia. Esta otra vendedora, que prefiere ocultar su rostro, asegura que era maestra de escuela, pero no ganaba lo suficiente para vivir. Mire, estos son pagarés. Este es de 5, este otro es de dos dólares. Así es como me pagan los clientes. La era Mugabe dejó la economía en estado catatómico. Nangagua intentará resucitarla antes de las elecciones del año que viene. Un tribunal sudafricano amplió el viernes la pena para el campeón paralímpico Oscar Pistorius por el asesinato de su novia Rivas Tinka, cometido en 2013. El mando de la NPA está satisfecho con la decisión de la Suprema Corte de Apelaciones de sustituir la sentencia de seis años impuesta por la Suprema Corte de Pretoria por la pena de 13 años de prisión. La Fiscalía recurrió la condena inicial dictada en 2015. La consideró escandalosamente inapropiada, ya que la pena mínima prevista por asesinato en el Código Penal sudafricano es de 15 años. Aunque sabemos que la sentencia no les regresará a su hija, esperamos que facilite el cierre al saber que se impuso una sentencia apropiada. En la madrugada del 14 de febrero de 2013, Día de los Enamorados, Pistorius mató de cuatro balazos a su pareja, la modelo Riva Stinkamp, a través de la puerta del cuarto de barrio. De su casa. El multicampeón paralímpico siempre ha asegurado ser inocente y alega que creyó que un ladrón se había introducido en su propiedad en Pretoria y le disparó presa del pánico. ¿Se imagina bailar durante más de 130 horas? Esa fue la hazaña que logró el jueves la bailarina nigeriana Odume Gudevi. Con las 137 horas de baile, la también coreógrafa rompió un récord mundial Guinness, del maratón de baile más largo realizado por un individuo. Me siento maravillosa, estoy básicamente abrumada, es lo que puedo decir, porque no esperaba este apoyo y recibí amor de la gente, y eso es abrumador y maravilloso. El récord anterior de 123 horas y 15 minutos fue hecho en septiembre de 2010 por una mujer originaria de India.